Hola a todos, soy Marilena Morales, responsable de relación con inversores y desarrollo de negocio. Todo el equipo de Augustus Capital Asset Management y yo les damos la bienvenida a nuestro quinto día del inversor. Como bien sabemos y lo hemos vivido, 2020 fue un año de muchos retos para todos, por lo cual no pudimos celebrar este evento de manera presencial como en otras ocasiones. Fortunadamente, la tecnología nos permite llegar a ustedes de manera virtual. Les comento que este evento lo grabamos una semana antes a su publicación en nuestra página web, canal de YouTube y demás redes sociales. Después de esta breve introducción y algunas novedades que comentaré enseguida, el equipo gestor integrado por Juan Huguet Rezaire y Francisco Tajada hablarán sobre nuestro producto insignia Lier de SICAF detalles de la cartera, expectativas macroeconómicas y sus potenciales efectos en los mercados financieros. Además, nuestro analista Daniel Porté presentará dos casos de compañías exitosas en el portafolio del Lierde. Al finalizar, pasaremos a la sesión de preguntas, las cuales agradecemos nos hayan hecho llegar en días anteriores. Antes de ceder la palabra, a nuestro socio director Juan Huguet de Rezaire. Quiero aprovechar para comentarles que además de Lierde, SICAF y su réplica del plan de pensiones MG Lierde, este año hicimos el lanzamiento del fondo de inversión Servino Global Equities, el cual también es un producto de renta variable cuya estrategia está basada en una combinación de análisis fundamental y técnicas cuantitativas. Comentarles también que en el mes de junio cambiamos de Sabadell a BNP Paribas como entidad depositaria y la comisión por tal concepto se redujo de 12,5 a 7 puntos básicos. Por otro lado, sabemos que algunos de nuestros inversores sienten cierta inquietud por las reformas fiscales que pretende implementar el gobierno a las ICAPS. Queremos externarles que deben estar tranquilos ya que LIER de SICAP cuenta con 750 socios cuya inversión supera los 2.500 euros y contamos con aproximadamente 850 inversores por lo cual es traspasable fiscalmente. Este proyecto de ley exigiría un mínimo de 100 accionistas con este importe mínimo de inversión de 2.500 euros. Dicho esto, LIER de CICAP continuará tributando al 1% como sociedad de la misma manera que lo hacen los fondos de inversión. Por último, invitarlos a seguirnos en redes sociales y a revisar los posts que publicamos quincenalmente en nuestro blog de reciente creación. Muchas gracias por su tiempo y participación en este evento. Cedo la palabra a Juan Nuguet de Rezaire. Muy buenas a todos. Eh... Soy Juan Huguet de Resaire, eh, socio de Augustus Capital y gestor de la SICAP Lierde mmm, desde sus inicios en el año 94. Eh, muchas gracias por, por, por atender a este quinto día del inversor, que en este caso, como ha explicado María Elena, lo hemos hecho de forma remota. Eh, siempre me gusta empezar con el, con el gráfico de la historia de nuestro vehículo, del IERDE. Como he dicho, eh, empezamos a gestionarlo en el año 94, teníamos un valor liquidativo de 6 euros eh, y un patrimonio de 2,5 millones de euros. En el año 2013, que es la línea discontinua que les aparece en el gráfico, eh, fue cuando, cuando empezamos a comercializar el vehículo de forma activa entre inversores de fuera de la familia y de fuera de nuestro entorno y eh, en ese momento empezamos con 37 millones de euros teníamos un valor liquidativo de 71,3. Eh, desde el año 2013 hasta la actualidad pues, eh, hemos, hemos ido comercializándolo y gestionándolo y hemos alcanzado al liquidativo de, de ayer eh, un valor de 120,13 euros y tenemos aproximadamente 160 millones de euros bajo gestión y unos 830-840 inversores. La rentabilidad acumulada en el periodo es del 1898% y la rentabilidad media anual ha sido del, del 14%. Eh, Aquí en esta gráfica ven un poco la evolución de todos los años, eh, como ven, hay años eh, muy buenos hay otros años eh, menos buenos porque bueno, es un producto de renta variable en el que, como saben, eh, nuestra filosofía es estar, estar siempre invertidos y, y comprar eh, compañías eh, buenas que sean capaces de sobrevivir a las crisis y, se, y seguir generando valor eh, para los accionistas. ¿no? Eh, la comparativa con el índice de referencia que utilizamos, que es el stock 600, pues es de la rentabilidad media del vehículo 14%, como hemos comentado anteriormente, y la rentabilidad media del stock 600 eh, con dividendos es del 9%. ¿no? Reitero el tema de con dividendos porque no todas las comparativas se hacen así. ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos es volver a, a sumar al índice los dividendos que las compañías han, han pagado ¿no? y la diferencia media de durante estos eh, 27 años pues ha sido de 5 puntos de outperformance sobre el índice ¿no? además de esto lo hemos hecho con una volatilidad o un riesgo más bajo en la tabla de la izquierda se ve que la, que la volatilidad de Lier de, eh, ha sido del 17,4% frente al 18,9% del stock 600, una beta del 0,84% histórica y en los últimos 12 meses una volatilidad del 13% frente al 14,2% del índice con una beta del 0,81%. Y lo que es más interesante yo creo eh, es que después de 27 años ha habido tan solo eh, 4 años en los que las pérdidas eh, han sido superiores al 5%. Y hablando de pérdidas, eh, que es uno de los temas que lógicamente preocupa a los inversores de manera más importante, hemos puesto el gráfico siguiente para analizar las, las caídas que se, que se han producido en Vierde en, en, eh, en todo el ciclo último, ¿no? desde la crisis, desde la gran recesión del año 2008. Eh, la preocupación fundamental de los inversores, como no podría ser de otra manera, es si entro en el momento actual, eh, qué riesgos eh, o qué volatilidad estoy asumiendo, ¿no? Y entonces lo mejor es analizar las, las últimas caídas, ver la profundidad de las mismas y el tiempo, sobre todo el tiempo en el que si tienes la mala suerte de comprar en el punto más alto eh, y se produce una caída, ¿cuánto tiempo tardarías en recuperar tu inversión, en volver al punto de inicio, ¿no? Entonces, eh, desde el año 2009 pues, ha habido eh, estas eh, cinco caídas de más de un 15% o 15% o más. La primera de ellas, en el año 2009, cayó el mercado un 15% y se tardaron 6,8 meses en volver al punto inicial. ¿no? La segunda caída, en el año 2010, 26%, se tardan 27 meses en volver al punto inicial. La tercera caída, pues un 14,8% se tardan 7,7 meses. Cuarta caída, 15% y se tardan 12,5 meses. Y eh, la última caída, eh, que la podemos separar en dos, ¿no? eh, que es la, la que hemos vivido en, en, en esta última con la pandemia. El mercado, en principio, había caído un 26% y había comenzado a recuperar. Había recuperado gran parte de, de la caída. Sin embargo, sin embargo con la caída de la pandemia, pues el mercado cae en forma vertical un eh, 37-38% en prácticamente un mes y de ahí recupera eh, en 41 meses hemos tardado en volver al punto inicial ¿no? después de que el mercado, después de caer un 37% hemos, hemos conseguido subir un 83-84% hasta el punto actual en el que estamos en el máximos históricos por lo cual todos los inversores que nos acompañan eh, están en positivo y están ganando dinero. En este caso se, tarda, se ha tardado 41 meses eh, en volver al punto inicial. ¿no? En término medio podemos decir que las caídas suelen ser en torno al 18% y se tarda unos 16-17 meses en, en recuperar. ¿no? Eh, en lo que llevamos de año, como he dicho antes, llevamos una rentabilidad del 20,3% y un liquidativo de 120,13, que es un máximo histórico que marcamos en, en el día de ayer. Eh, ¿Por qué invertir en Lierde? Bueno, pues eh, por dos cosas, ¿no? En principio, porque, en primer lugar, porque tenemos un track record de 27 años con una rentabilidad media del 14%, como ya les hemos explicado, y en segundo lugar, porque tenemos una metodología de trabajo que nos hace pensar que, que las rentabilidades que hemos tenido en el pasado pues podemos conseguir eh, mantenerlas o a, a futuro, ¿no? que es, que es, que es lo, lo primordial cuando se selecciona un fondo de inversión o una SECA. Eh, la metodología la basamos en, en, en cuatro, cuatro pilares básicos. Nosotros intentamos eh, comprar compañías que tengan una posición competitiva fuerte que estén, operen en, en, en, en industrias eh, buenas, en industrias que crezcan, que estén bien gestionadas las compañías y que tengan una buena situación financiera. Estos cuatro puntos serían eh, las claves ¿no? para, para, para, para tener una, una buena cartera. Luego el quinto, la quinta pata sería el precio, ¿no? intentar conseguir tener una cartera que cumpla estos cuatro requisitos, pero además que la hayas podido comprar a unos precios eh, atractivos. <coughs> Eh, vamos a repasar un poco los cuatro puntos, lo que implica cada uno de ellos. Una posición competitiva fuerte eh, significa pues, bueno, ser el líder del mercado. Preferimos tener las compañías líderes porque tienen una rentabilidad superior, porque llevan más tiempo operando eh, y porque entendemos que tienen una, una posición competitiva mejor que el resto de sus competidores. ¿no? Que tengan eh, economías de escala, es decir, que el crecer les permita ex expansión en la rentabilidad. ¿no? Tienes una serie, unos costes fijos eh, más o menos eh, fijos, como su nombre indica, y el crecimiento te hace que la rentabilidad de tu negocio mejore. ¿no? Que sean compañías innovadoras. El líder de mercado siempre suele ser la compañía más innovadora del sector. Y luego, sobre todo, y esto lo hemos recalcado siempre en todas nuestras presentaciones, que tengan rentabilidad sobre el capital empleado elevado y sostenible. ¿no? Elevado significa que tenga eh, un, costo, un, retorno, un retorno por encima de su coste de capital y que sean capaces de mantener este retorno eh, de forma sostenible en el tiempo. Por eso intentamos eh, invertir en compañías o en sectores que sean eh, predecibles a futuro, que la rentabilidad no varíe mucho y evitamos compañías muy cíclicas eh, que la rentabilidad la consigues en base a, al precio del producto que vendes. ¿no? En este sentido, por ejemplo, las compañías de metales, de commodities, en la parte alta del ciclo, cuando los precios están muy altos o tienen rentabilidades sobre el capital que utilizan muy elevado, en la parte de baja eh, no llegan a cubrir su coste de capital. ¿no? Entonces, eh, son negocios muy cíclicos, compañías muy volátiles y con un riesgo eh, superior. ¿no? Que sean industrias buenas, ¿no? que, que sean industrias en las que no sea fácil entrar a competir, ¿no? que, tengan, que haya barreras de entrada eh, fuertes. ¿no? y que tengan crecimiento estructural, ¿no? eh, compañías que operan en sectores en decrecimiento es difícil que, que, que consigan crecer, ¿no? pueden crecer vía adquisiciones pero de forma orgánica eh, su negocio decrece, entonces intentamos aparte de tener buenas compañías que operen en sectores en crecimiento ¿no? y que haya sectores en los que la disciplina de precios sea importante, ¿no? las guerras de precios al final acaban eh, machacando la rentabilidad de, del sector. Buen equipo directivo, pues, qué significa pues, que sean rigurosos en la asignación de capital, eh, que lo hayan demostrado, que tengan un track record de buena asignación de capital, de que, de que las inversiones eh, eh, que hagan eh, no sean dilutivas en cuanto al retorno, sino que sean relutivas, que tengan una visión de largo plazo, que sepan posicionar a su compañía eh, en, en los segmentos en los que va a haber crecimiento, claridad contable y transparencia, eh, esto es muy importante, auditores de primer nivel, nosotros intentamos que, que todas las compañías en las que invertimos estén auditadas por los cuatro grandes auditores, ¿no? por los big four, ¿no? eso te da, te da cierta tranquilidad y, y evitas eh, escándalos como los, que, como los que todos los años eh, hay en los mercados. ¿no? Y luego que los incentivos del equipo directivo sean apropiados eh, y que estén bien definidos, ¿no? que estén alineados con los intereses de los accionistas, en este sentido es muy importante que en las compañías haya un accionista de, refer de referencia, bien sea una fundación, una familia eh, o un grupo ¿no? que vele por, los intereses, eh, por sus intereses y por los intereses de los accionistas eh, minoritarios. ¿no? Y la cuarta pata, que sería una buena situación financiera, que tengan un buen balance, eh, que sean capaces de resistir a las crisis, o sea, un buen balance es garantía de, de, de, de, de sobrevivir a, a una crisis financiera. Eh, que se genere caja eh, y que esta caja te permita pues bueno eh, crecer de forma orgánica y también de forma inorgánica ¿no? las crisis son eh, momentos eh, muy buenos para aprovechar para comprar a, a competidores si tu situación financiera es, es, es la, la, la idónea y con esto eh, eh, agrupamos la cartera eh, en cuatro en cuatro bloques ¿no? eh, eh, de esta forma esta es la forma en la, en la que nos gusta, nos gusta ver, ver la cartera ¿no? eh, tenemos aproximadamente un 40% de las compañías en lo que llamamos transformación digital un 27% en industria industria de nicho fundamentalmente y, y, y sector de infraestructuras un 13% en, en el sector, sector o campo de la salud y un 11% en consumo global. ¿no? Estos son cuatro, cuatro grupos en los que vemos crecimiento y en los que intentamos eh, estar posicionados. ¿no? Aproximadamente tenemos un 9% de la cartera en, en liquidez en el momento actual. Vamos a, a repasar cada uno de los cuatro grupos y las compañías eh, en, las que, en las que estamos invertidos. En el campo de la transformación digital eh, ya estábamos muy positivos con este, con este sector, con este campo, y, y la pandemia lo, que, lo único que ha hecho ha sido pues, eh, reforzar nuestra visión. ¿no? Ha adelantado eh, la demanda de productos digitales, de e-commerce, de, de, de, de, e de plataformas eh, digitales, etcétera, cuatro o cinco años a, a lo que hubiera sido si no hubiéramos tenido la pandemia. ¿no? Y en este sector pues, hay que buscar compañías líderes con ventajas competitivas. Al final, todo el tema digital eh, lo que hace es que permite a, a, a cualquier compañía entrar a competir en, en, un, en un sector. ¿no? La disrupción es mucho más elevada de lo, que, de lo que ha sido en el pasado. Entonces es importante eh, tener buenas compañías que tengan ventajas competitivas y que no sean eh, fácilmente at atacables ¿no? eh, en este sector. Pues bueno, nos gusta todo lo que está relacionado con la digitalización en sí, con el e-commerce, con la ciberseguridad, con los medios de pago, con los videojuegos, etc. ¿no? Y aquí hemos puesto los valores que tenemos en este grupo. ¿no? Eh, ahí tenemos eh, las compañías francesas Neurones Infotel, las italianas Tinexta Digital Value Retelit, la austríaca S&T, la también francesa Sii la belga Econocom. Y luego, eh, compañías más grandes como SAP, eh, Alemanas, Salesforce, Facebook, Google, Americanas, Alibaba, China, Prosus, una compañía cotizada en Europa, pero que su principal activo es un, un 28% que tienen en, en Tencent, en la compañía china, con lo cual es prácticamente una compañía Cherry Group, una compañía alemana eh, que acabamos de incorporar, y la compañía británica de logística eh, con mucho crecimiento en todo lo, en todo lo relacionado con el e-commerce eh, Win Canton. El segundo grupo sería la industria y las infraestructuras. Aquí tenemos un 27% de la cartera. Fundamentalmente nos gustan eh, compañías de nicho, como he dicho anteriormente, que operen en los campos de la industria 4.0, la automatización y la electrificación que permiten al final eh, conseguir mejoras de eficiencia y de productividad a, a, a las empresas para las que trabajan. Y luego tenemos una posición en dos compañías de infraestructuras. Eh, dado el, el alcance de la crisis, los gobiernos, como saben, van a hacer amplios programas de, de inversión eh, para recuperar, fondos de recuperación y el campo de las infraestructuras es uno de los, a los que la mayor parte del dinero va a ir destinado. En este grupo tenemos compañías como las suecas Abloy, las alemanas Duero-Volkswagen. Volkswagen pensamos que después de Tesla es la compañía mejor posicionada a nivel global para, para el cambio tecnológico que se está produciendo en la industria hacia el coche eléctrico y híbrido. ¿no? Entonces tenemos una posición ahí en, en, en Volkswagen. Tenemos la española Global Dominion, francesa ACA Technologies y luego las dos compañías de infraestructuras que comentaba anteriormente, como son Vinci y Strava. En el campo de, del consumo global, eh, aquí hay una, hay una tendencia global hacia, hacia, hacia el premium, hacia la personalización, hacia la sostenibilidad y hacia lo saludable. ¿no? Entonces, intentamos tener compañías que operen o que tengan eh, estos, estos atributos. ¿no? Y, y luego hay un, hay un, es evidente que el, que el consumo global eh, es, es, va a crecer tanto en los países eh, desarrollados como, como especialmente en los países emergentes, que cada vez se, se, su nivel de vida eh, mejora, ¿no? es una tendencia estructural. Y sobre todo compañías con buena presencia digital y en e-commerce, ¿no? con buenas, buenas plataformas de e-commerce. En este sentido, tenemos eh, compañías de lujo como Richmond, Compañía Adidas, eh, Fashionete, que es una compañía alemana eh, que vende productos de lujo solamente online. Es una plataforma que está, empezó en Alemania y ahora están creciendo en, en, en Benelux. Eh, Danone, que eh, todo el mundo la conoce, Coats, eh, compañía fabricante de hilos, eh, líder del mercado, eh, y sus principales clientes son compañías como Nike o Adidas, que están experimentando, experimentando un crecimiento espectacular ¿no? en sus productos con todo lo que es el deporte y el tema de, de, de, de la salud. ¿no? Maison Dumont, que todo el mundo lo conoce, eh, y la compañía británica Compass, especializada en temas de catering fundamentalmente ¿no? y que están diversificando muy bien hacia el delivery. ¿no? Una vez que, que no está tan claro que la gente vaya a volver a las oficinas y que se habla que incluso un 20-25% de, de, de, de los trabajadores se quedarán en casa, trabajando en casa y no irán a las oficinas, la compañía se está adaptando muy bien a las nuevas circunstancias y eh, empujando hacia, hacia el, el segmento del delivery. Y finalmente el cuarto grupo sería el, el, el grupo de la salud, eh, es evidente que, que el gasto en, en, en salud eh, crece exponencialmente en todo el mundo por el envejecimiento de la población y porque los países emergentes que, bueno, que dedicaban muy pocos recursos a salud, a medic medicamentos etc. pues eh, cada vez están, están dedicando mayor cantidad a, a este campo. ¿no? Aquí tenemos compañías como Esilor Luxótica, ¿no? líder en, en oftalmología. Resinius, ¿no? con varios negocios, eh, entre ellos el negocio de hospitales, que en España son dueños de, de Grupo Quirón. Y luego las farmacéuticas eh, Roche, eh, AstraZeneca, eh, Novo Nordics, eh, líder en, en el segmento de diabetes y de obesidad, ¿no? que son dos segmentos que crecen de forma exponencial. Y una posición también en la compañía española Grifols, que creemos que a los niveles actuales está muy atractiva. Eh, por exposición por países, eh, aproximadamente el 14% de la cartera lo tenemos en Alemania, 13% en España, 9% en Reino Unido, 21% en Francia, sería el país en el que más peso tenemos ahora mismo, 7% en Estados Unidos, eh, 6% en Austria, 6% en Italia, eh, 3% en Suiza 4, eh, y en China, que eh, tenemos un, un, un 2%. Y, en, y por tamaño aproximadamente el 47% de la cartera está en compañías que tienen eh, más de 5.000 millones de capitalización bursátil con lo cual eso eh, hace que la cartera sea bastante líquida y que sea fácil de, de, de liquidar eh, posiciones caso de que hubiera reembolsos eh, importantes ¿no? luego entre 2 y 5 millones aproximadamente tendríamos 10% de la cartera y menos de 2 que serían small caps alrededor del 43%. En resumen, eh, la cartera eh, cumpliría eh, tres, eh, tres, eh, tres eh, características que, que consideramos importantes. Origen familiar, 42% de la cartera serían compañías eh, familiares o con accionistas de referencia. El 38% de las compañías eh, tienen caja, no tienen deuda y el 83% de las compañías tienen más de 10 años de historia, con lo cual sus modelos de negocio eh, son fácilmente contrastables. En cuanto al potencial de la cartera, a nosotros nos gusta mucho esta transparencia que la llevamos eh, haciendo desde hace mucho tiempo, y es eh, comparar la creación de valor de, de la cartera, del IERDE, y, y el comportamiento de la cartera en bolsa entendemos la creación de valor como el, el incremento del valor contable por acción más la rentabilidad por dividendo que reciben los accionistas es decir el valor que se está creando para los accionistas una parte lo están recibiendo vía dividendos y otra parte se queda en la empresa vía incremento de valor contable eh, para, para, reinver para reinversión y para seguir generando valor a, a futuro entonces, la creación de valor nuestra pues, eh, sería la línea de arriba, 14,9, 17, 19 y abajo el comportamiento en bolsa. Hay años en los que aparece un tick positivo, verde, sería en los que el comportamiento de la cartera ha sido superior a la creación de valor y hay años en los que el comportamiento de la cartera es peor a, a, a la creación de valor. ¿no? En los últimos años, pues, en el año 2000, 16 se creó un 14% y la cartera tan solo subió un 4%. El 17 se creó un 18% y la cartera subió un 18%. En el, 10, en el año 18 la cartera se, se creó un valor del 11% y sin embargo se produjo una caída del 21%. En el año 19 la creación de valor fue del 12% y sin embargo cayó un, subió un 16%, fue, fue superior. En el año 20 la creación de valor fue del 7,8% y sin embargo el comportamiento fue negativo. Y este año la creación de valor que tenemos estimada es del en torno al 10% y sin embargo la rentabilidad a día de ayer, como ya he dicho anteriormente, está en el 20,5%, ¿no? 19,7% sería la de final del mes anterior. Para el año 2022 estimamos una creación de valor del 12%. Y en la tabla de abajo se ve la creación de valor del IERDE frente a los índices, sobre todo la comparativa va contra los índices europeos, en los que se ve que año a año la creación de valor de nuestra cartera es superior a los índices, lo que implica que el comportamiento del IRDE en bolsa debería ser superior al de los índices, aunque luego la realidad es que no todos los años es así, pero en realidad en el medio plazo se debería ajustar a la creación de valor el comportamiento del, del IERD en bolsa. Hablando de potencial, eh, el potencial nosotros lo dividimos en, en dos partes. Por un lado, analizamos la creación de valor a cuatro años, lo que hemos visto qué valor va a crear, cuál es el incremento de valor contable más la rentabilidad por dividendo que van a percibir eh, los accionistas de las compañías que tenemos en cartera. ¿vale? Eh, anualizado a cuatro años es del 10,9, que te da una rentabilidad del 51,4%. Y luego, por otro lado, analizamos si las compañías están eh, caras o baratas ¿no? en el momento actual y eh, de acuerdo con estos modelos de valoración, eh, consideramos que la cartera está barata en torno al 19%. Entonces, eh, a cuatro años vista, ¿cuál sería el potencial? Pues el potencial sería del 10,9% anual más el 19% si se ajusta. ¿vale? Por eso aquí eh, ponemos que esto es un one-off, uh, existe la posibilidad de que el mercado reconozca que esas compañías están baratas, las ajuste y suban ese 19% o sin embargo que sigan cotizando de forma, de forma barata, o sea con descuento y sin embargo el mercado solo vaya reconociendo la generación de valor anual. ¿no? En cualquier caso, aunque no te reconocieran la infravaloración, eh, rentabilidades en torno al 11%, que es lo que estimamos para los próximos cuatro años, pues son eh, interesantes. ¿no? En cuanto a los ratios, eh, aquí ponemos los ratios eh, más eh, significativos de la cartera a, en el momento actual. T nuestras compañías están cotizando de media a 2,2 veces ventas, a 8 veces EV-EBITDA, eh, 12,5 EV-EBIT eh, eh, eh, antes de amortizaciones, que con un retorno sobre el capital empleado del 43,7%. 43,7 consideramos que es extremadamente atractiva, extremadamente barata, el PER estaría en torno a 16,8 veces, Free Cash Flow Yield 5,2, Dividend Yield 2, Price to Book 2,4 y el retorno sobre el equity del 17%. Consideramos que, que, que la, la cartera está todavía, a pesar de la subida del mercado, cotizando a ratios eh, interesantes. Y con esto eh, termino mi exposición y voy a dejarle la palabra a Francisco Tajada que nos, ha hablado, nos va a hablar un poco de algunos temas eh, macro eh, que están preocupando a los inversores últimamente. Muchas gracias. Hola a todos, soy Francisco Tajada y hoy vengo a hablaros en Augustus Capital de dos temas que preocupan mucho, la inflación y las burbujas y un pequeño subtema que será el crecimiento sobre el que hablaremos al final. Empecemos con la inflación. Es un temor que hay ahora en el mercado y que ha venido un poco marcado pues por la pandemia y la pospandemia. La pandemia que ha hecho ha destruido demanda, la oferta se ha adaptado y también se ha reducido y la pospandemia que ha sido muy rápida al volver la demanda ha hecho que la oferta no haya podido seguirle. Esto que hemos visto, un alza de precios inmediata en el corto plazo. Esto ha generado un temor. Si hay inflación, ¿subirán los tipos de interés? A ver, los tipos de interés, el principal enemigo de la subida de los tipos de interés son los propios bancos emisores de moneda. Los estados están muy endeudados y van a tomar medidas convencionales y no convencionales para evitar una subida de los tipos de interés. Entonces, a corto plazo es probable que veamos distorsiones de precios y rotación en los mercados en el corto plazo. Es muy improbable que haya inflación a largo plazo ni ningún tipo de caída de precios. Vamos a ver la inflación a largo plazo. A largo plazo, la inflación se basa en dos factores diferentes. Uno, la evolución de la natalidad, la demografía. Si hay crecimiento poblacional, esto provoca que haya inflación. Y el otro, el estancamiento de la productividad. Si la productividad no crece, también es más fácil que haya inflación. Justo estos dos factores muestran el signo contrario. En demografía, todo el mundo, excepto África, está en una tasa de nacimientos por mujer muy cercano a 2,1, que es el crecimiento cero. Estamos hablando también de China o de la India, no solo de Europa, Japón o Estados Unidos. Entonces, que solo quede África con una tasa mayor a 2,1 hijos por mujer, quiere decir que la Crecimiento económico por la demografía va a ser cero en los próximos años. El otro factor sería que no hubiera productividad. Si no hubiera productividad, crecimiento de la productividad tendríamos inflación. Bueno, justamente la innovación y la digitalización lo que está haciendo es un fuerte aumento de la productividad. No vemos que esto vaya a disminuir en los próximos años. Por tanto, podemos decir que a largo plazo no va a haber inflación. Si no va a haber inflación, ¿Por qué estamos hablando ahora de una burbuja? Bueno, algunos factores parecen indicar que puede haber una burbuja y otros no. Por ejemplo, hay una concentración del mercado en unos pocos valores que son los que están subiendo las valoraciones. Tenemos que decir que este factor se está reduciendo. Por otro lado, estamos viendo episodios de especulación, tanto en temas como las criptomonedas como en temas como los brokers tipo Robinhood, que hacen subir valores eh, muy pequeños a precios muy altos. Y por último vemos una fuerte actividad compradora en M&A que hace que las valoraciones pueden en algunos casos estar un poco más altas de lo normal. Pero por el otro lado vemos, primero, no hay escándalos contables, segundo, eh, a pesar del crédito fácil y los bajos tipos de interés no vemos apalancamiento ni en los particulares ni en las compañías y no vemos el típico fase final de ciclo porque hay un excesivo consumo, al contrario, el ahorro es muy elevado. En este 3 contra 3 tenemos los penaltis, vamos a decir cómo va la valoración en, las, en los mercados. Hay excesiva valoración, en ese aspecto hay, hay que fijarse en un subsegmento. Dentro del SP500 hemos dividido el mercado en dos, el Growth y el Value. Es cierto que las compañías que se llaman Growth, que son aquellas que muestran los valores de crecimiento más altos que el resto tienen ahora un PER de 27,5, muy por encima de la media de los últimos 20 años y bastante por encima del value que se ha, con, se ha comportado pues, entre alrededor de 15 durante los últimos 20 años. Entonces, podemos decir, estamos ante una burbuja en el mercado growth, vamos a analizar por qué nosotros creemos que esto no es así. Primero, tenemos que decir que el inverso del PER es la rentabilidad por beneficios. Si lo vemos así, la rentabilidad por beneficios del growth es un 3.6%, mientras la del value se mantiene en torno al 5 al 6%, que son los valores normales. La inflación esperada no ha bajado, sigue en el 2%. Es curioso que aquí también vemos que la inflación esperada por la Fed a 5 años se ha mantenido en el en torno del 2% en los últimos 20 años, es muy estable. Entonces, si la inflación no ha bajado, ¿por qué el rendimiento del growth ha bajado tanto porque está tan caro entre comillas pues es muy fácil es el crecimiento no hay no hay inflación de activos es que el crecimiento está más caro hay menos crecimiento y se concentra en unas pocas empresas las del growth podemos ver que el crecimiento compuesto del growth en los últimos 20 años ha sido el 6,4 mientras el del value ha sido un 4.5 quiere decir el crecer un 2% más frente al resto de las compañías hace que las empresas growth tengan una valoración muy superior, pero aquí lo vemos, eh, el 10% compuesto frente a un 7% quiere decir que las empresas que crecen crecen un 3% más deprisa que las que no crecen. ¿Es esto una burbuja de valoración? Nosotros pensamos que no, simplemente hay menos crecimiento que antes, el crecimiento está más caro. Cuando hay menos oferta de algo, su precio sube. No creemos que vaya a haber más empresas de crecimiento en el futuro, simplemente va a estar más difícil. En conclusión, a corto plazo podemos ver inflación por la gestión de la pospandemia, pero a largo plazo la inflación viene determinada por el crecimiento de la población y el estancamiento de la productividad y esto no va a ser un problema. En cuanto a la burbuja de activos, pues a corto plazo habrá distorsiones por la política monetaria y rotación en los mercados. Pero a largo plazo, lo único que va a pasar es que como el crecimiento esperado va a ser muy bajo, las mejores empresas las que consiguen más crecimiento van a ser las que dan más valor. O sea, las empresas que crecen y son rentables serán las mejores inversiones. Esto coincide un poco con la filosofía de, nuestro, de nuestra gestora. Buenas, soy Daniel Porté analista de Augustus Capital Asset Management y hoy les vengo a presentar dos casos de inversión, de los cuales también somos accionistas a través de Lierde SICAP y MG Lierde Plan de Pensiones. El primer caso es una compañía italiana poco conocida de una baja y mediana capitalización bursátil, estamos hablando de Digital Value, una compañía surgida a raíz de la fusión de Italware e IDT. Digital Value, principalmente, ofrece servicios personalizados de IT, de ciberseguridad, gestión de datos y infraestructura cloud. Pero, concretamente, se centran en clientes de gran tamaño, empresas que cuentan con más de 500 trabajadores. La compañía ha estado muy bien gestionada históricamente. Actualmente, su CEO es Marco Patuano, el antiguo CEO de Telecom Italia, una persona con una gran reputación, un gran conocimiento, una gran red de contactos que seguro que van a favorecer a que la empresa siga creciendo. Además Digital Value también ha estado gestionado, gestionada de una forma muy conservadora ya que no ha ampliado mucho capital y además no ha metido deuda por lo que actualmente posee caja neta. Además gracias a ser una compañía poco intensiva en capital ya que principalmente sus activos son sus trabajadores puede generar retornos retorno sobre el capital empleado cercanos al 60% anual. Viendo su crecimiento histórico podemos ver que la compañía ha estado creciendo en torno al 25% anual las ventas y el 20% anual el EBITDA. Este crecimiento viene dado por un lado por adquirir nuevos clientes y por otro lado a que sus actuales clientes aumentan su volumen de negocio con ellos, algo que es una muy buena señal. La junta directiva estima que para 2024 la compañía podría llegar a facturar 1.000 millones de euros, lo que significaría un crecimiento del 13% anualizado. Si miramos la valoración, vemos que actualmente Digital Value cotiza alrededor de las 11 veces Enterprise Value Ebit 2022, cuando otros comparables directos italianos como podrían ser Reply o Sesa cotizan alrededor de las 20 veces, por lo que sin duda puede ser una buena oportunidad de inversión. La segunda compañía que les queremos presentar es una compañía algo más conocida y es nuestra principal posición en cartera. Esta es Global Dominion, una compañía española que surgió en 2016 a raíz de un spin-off de CIE Automotive. Global Dominion es una compañía algo más compleja ya que esta está compuesta por cuatro patas. Mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones, energías renovables, ingeniería industrial y servicios de distribución de hogar. Global Dominion es una compañía de carácter familiar, ya que la familia fundadora sigue controlando alrededor del 30% del accionariado. Desde el IERDE nos gusta mucho invertir en este tipo de compañías, ya es que nos gusta ir acompañados de gestores que se están jugando su patrimonio, al igual que lo hacemos nosotros. Además, esta familia ha demostrado ser unos muy buenos gestores, ya que Global Dominion no solo ha crecido a unas tasas superiores a la media de la industria, sino que además han cumplido con todos los objetivos y encima han sabido integrar correctamente todas las adquisiciones que han hecho en el pasado. Al igual que Digital Value, Global Dominion es muy solvente, tampoco posee deuda financiera y posee caja neta, además de que el capital empleado es negativo, ya que casi no emplea capital y el poco capital que emplea está financiado por agentes externos. Global Dominion también es una compañía de gran crecimiento. Durante estos últimos 10 años ha crecido en torno al 23% anualizado las ventas y el evita un 25% anualizado. Este crecimiento ha venido dado, por un lado, por crecimiento orgánico y también por adquisiciones. Además, Global Dominion posee unos ingresos muy recurrentes debido a la naturaleza de su negocio. Por eso, resiste bastante bien las crisis, como la crisis del COVID, donde aguantó bastante bien y encima actualmente ya se encuentra por encima de los niveles de prepandemia. La junta directiva da un guidance de crecer orgánicamente al 5% durante los próximos años. Sin embargo, este crecimiento podría ser superior si sigue haciendo adquisiciones como ha hecho en el pasado. Viendo la valoración, nosotros consideramos que actualmente Global Dominion cotiza unos múltiplos muy bajos, ya que actualmente cotiza alrededor de 7,7 veces Enterprise Value EBIT, un múltiplo que consideramos muy bajo dada la calidad, el crecimiento y y el buen equipo gestor que está detrás del negocio. Además, se estima que para 2022-2023 podría sacar a cotizar su división de energías renovables, la cual nosotros valoramos en torno a los 200 millones de euros. Actualmente, Global Dominion cotiza a 780 millones de euros de market cap, por lo que podemos apreciar que, en el caso de que finalmente sacasen a cotizar esta filial, este suceso podría servir como catalizador para que el mercado realmente reconociese el valor oculto que está detrás de Global Dominion. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su confianza y ahora pasaremos a responder las preguntas que nos han enviado los partícipes. Un saludo y hasta pronto. Muy bien, pues uno de nuestros inversores pregunta, ¿en máximos históricos consideráis que es buen momento para invertir en Lierdein? a ver es una pregunta muy complicada de responder porque nosotros no sabemos lo que va a pasar con el mercado a futuro ¿no? eh, lo que sí que sabemos es que el tiene la capacidad de recuperarse ¿no? de hecho estamos en máximos históricos después de haber sufrido pues, eh, muchas crisis en sus 27 años de historia ¿no? eh, entonces es el momento ahora pues eh, nosotros pensamos que siempre es un momento de invertir en renta variable. La renta variable es el mejor activo a, a largo plazo, ¿no? Eh, como tampoco sabemos el momento exacto de, ideal para entrar, recomendaríamos que los inversores entren de forma progresiva, que pueden tomar una participación a una posición ahora e ir aumentando en, en el tiempo, ¿no? Sobre todo aprovechando si se producen si se producen caídas, porque al final eh, el valor, siempre se va, el valor equitativo siempre se va a recuperar. La siguiente pregunta. ¿Qué opináis sobre el cambio en la fiscalidad de las ICAPS? ¿Se podría aprobar? Bueno, pues no sabemos si se aprobará o no. Por ahora, el proyecto de ley está en trámite en el Senado y no nos preocupa, ya que comercializamos LIERDE activamente desde 2013. y Tenemos alrededor de 850 inversores. Por lo tanto, es claramente una institución de inversión colectiva. Eh, nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué tenéis compañías como Facebook y Google si os definís como una gestora Value? Bueno, nosotros tratamos de huir de estas etiquetas tradicionales del Value y ya que consideramos que están algo anticuadas. Concretamente, Facebook y Google creemos que son dos compañías que cumplen muy bien con nuestra filosofía de inversión, que al final es invertir en compañías que vayan a generar valor a largo plazo para los accionistas siempre y cuando paguemos un precio razonable por estas compañías. Eh, tanto Google como Facebook son empresas que tienen una ventaja competitiva única y casi imposible de replicar. Que encima van a crecer muchísimo durante los próximos años y que van a generar muchísimo valor. Además de que ahora mismo estamos pagando unos múltiplos muy razonables por estos valores. Sí que es cierto que tendimos a invertir en empresas europeas y no americanas, pero es que en Europa no existen estos valores de tanta calidad y no vamos a desaprovechar una oportunidad por invertir solo en una geografía, ya que creemos que tanto Google como Facebook van a valer mucho más en el futuro. Excelente. Eh, siguiente pregunta. ¿Qué nuevas ideas de inversión hay actualmente para el portfolio? A ver, eh, en la presentación ya ha comentado Daniel que Digital Value, una compañía italiana en el sector del IT, eh, ha sido una de las últimas que hemos incorporado. Es una compañía pequeña, pero con unas perspectivas muy buenas de crecimiento y una valoración eh, muy atractiva, eh, dado su desconocimiento. Y, y luego eh, también recientemente hemos comprado dos compañías eh, alemanas eh, la primera de ellas sería Flatex de Giro que es una plataforma online de brokeraje eh, un broker online eh, con unas eh, una posición competitiva muy muy fuerte no son capaces de de vender mmm, las operaciones o de cobrar por las operaciones alrededor de 4 euros frente a los 15-20 euros que están cobrando sus competidores. Esta plataforma tiene 1,3 millones de usuarios, eh, está muy arraigada, sobre todo en, en, en Alemania y el norte de Europa, pero también tiene presencia en el sur, eh, en España, en Francia y en Italia, donde, donde la penetración de... de del, brokers online es mucho más baja, ¿no? con lo cual el, el potencial de crecimiento es, es muy elevado. ¿no? Ellos, ellos contemplan, la propia compañía contempla pasar de 1,3 millones de usuarios que tienen ahora a alcanzar cerca de 8 millones en el año 2026. ¿no? O sea, crecimientos eh, muy fuertes. Y aparte también el número de transacciones ahora están haciendo alrededor de 100 millones de transacciones y esperan llegar a 200, 250 millones de transacciones en el 2026. Y todo esto a unas valoraciones bastante razonables eh, y bueno, es una compañía que apenas tiene capital, con lo cual el retorno al capital eh, empleado es elevadísimo. Y bueno, nos parece, nos ha parecido muy interesante. ¿no? Y luego también hemos empezado una posición en una compañía alemana también que se llama Cherry Group. Eh, Cherry Group eh, hacen eh, mecanismos para, para, para los eh, para los eh, cómo se llaman los, eh, los teclados exactamente los teclados para fundamentalmente para la para los eh, para el gaming ¿no? para, para, para los videojuegos ¿no? son son eh, unos dispositivos que tienen que aguantar muchísima presión ya que no es lo mismo el número de veces que se aprietan las teclas de un teclado en una oficina que lo que hace un, un, un jugador mientras está jugando a un juego determinado ¿no? o sea son son muy resistentes son es la compañía que tiene la mayor cuota de mercado y además eh, es importante como como como así como nota característica es que que igual que los que los ordenadores eh, buenos no ponen eh, Intel Insight no para un poco para destacar la calidad eh, los teclados eh, que se utilizan para videojuegos eh, los buenos los de calidad ponen eh, Cherry Insight, ¿no? es como es un distintivo de, de calidad eh, superior a, al resto. ¿no? Entonces la industria, toda la industria de los juegos, de los videojuegos y demás, es, crece por el doble dígito y, y los teclados también van a crecer. Adicionalmente a esta actividad, también, esto supone a aproximadamente el 40-45% del negocio. Luego también tienen teclados para la industria de sanidad ¿eh? en, en Alemania. Se van a renovar todos los teclados de la industria farmacéutica, hospitales privados, hospitales públicos y demás, eh, al estar muy preocupados por el tema de la seguridad de los, de los datos de los pacientes. Entonces eh, se van a renovar unos, unos, unos teclados mucho más seguros y hay dos compañías eh, en el mercado que, que van a hacer prácticamente la totalidad de la renovación. Eso es solamente en Alemania además bueno eh, a futuro podrían entrar en mercados de la alemana como Austria Suiza o otros mercados ¿no? entonces esto va a hacer que la compañía crezca muy fuerte durante los próximos años este año está creciendo por encima del 30% y esperamos crecimientos de doble dígito durante los al menos durante los próximos tres años y cotiza las valoraciones bastante razonables ¿no? por lo que eh, bueno, cotizará unas relaciones razonables porque es porque prácticamente acaba de salir a cotizar o sea es una compañía muy, muy desconocida entre la comunidad inversora entonces eh, es otra de las, de las compañías en las que hemos empezado a construir una posición muy bien excelentes ideas eh, la siguiente podríais explicar las diferencias entre el nuevo fondo servino global equities que habéis lanzado y su vehículo tradicional verde bueno, hay muchas. Eh, la primera es que Cervino es muy joven y es un adulto de 27 años. Eh, Cervino es un fondo global, está expuesto a Asia, a Estados Unidos y a Europa, más o menos en las mismas proporciones que el índice de referencia, el MSI World. Cervino también es un, es, un, es un fondo híbrido, tiene por un lado la valoración, el descuento de flujos de caja, con el mismo enfoque que hace Lierde, pero lo mezcla con un enfoque técnico buscando también el momentum, que es reconocer por un lado la valoración como un factor de inversión y por otro lado el momentum, que es lo que a corto plazo también mueve la rentabilidad. Vale. Entonces esas serían las diferencias. Muy bien. Eh, la siguiente pregunta. En vuestros informes semanales y mensuales habláis mucho del roce o retorno sobre capital empleado. ¿Nos lo podréis explicar más a detalle y quizá ejemplificarlo? Sí, bueno, nosotros siempre, siempre hemos hablado de que el, el ratio, el retorno sobre el capital empleado, al final es el ratio más interesante a la hora de analizar una inversión. ¿no? Pensándolo así, es, es simplemente el cálculo de, del beneficio operativo después de impuestos, lo ¿no? que sería el EBIT después de impuestos sobre el capital que utiliza la compañía, ¿no? tanto los activos eh, fijos como, como algunos activos inmateriales, como el fondo de maniobra. entonces Al final es la rentabilidad, ¿no? la rentabilidad que estás obteniendo a tus activos. Eh, eso te mide la calidad de tu negocio, la calidad de tus activos, independientemente de si, de si lo estás financiando con deuda o lo estás financiando con equity. Eso sería un tema secundario. Lo importante es que la rentabilidad de tus activos eh, sea, sea alta, ¿no? siempre decimos que tiene que ser alta y, y además sostenible, que se mantenga en el tiempo. Entonces, eh, eso es un poco lo que es, lo que es, lo que es el roce y, y nosotros intentamos siempre eh, eh, invertir en compañías que tengan un retorno sobre capital empleado alto y a la vez que coticen a valoraciones eh, razonables. ¿no? Por eso siempre eh, contrastamos la rentabilidad, el roce, con lo que estás pagando por ese beneficio operativo, con el EV sobre EBIT, ¿no? eh, Lo ideal es un retorno sobre capital empleado alto y un EUV EBIT bajo, ¿no? Eso sería comprar compañías muy rentables, muy buenas, a unos precios eh, muy, muy razonables, ¿no? Y como ejemplo, pues bueno, todas estas compañías que hemos estado hablando en la presentación eh, son compañías muy rentables, ¿no? De hecho, el retorno sobre el capital empleado de la cartera estaría por ser el 40 y tantos por ciento 45 por ciento y el EV de la cartera estaría en torno a 12 o sea que tenemos una cartera eh, muy barata para la rentabilidad de los negocios ¿no? muy bien y por último qué recomendaciones daríais para alguien que quiere iniciar a invertir en bolsa bueno yo por mi parte os digo que hay que tener paciencia ser disciplinados ya que las inversiones tienen que madurar en el largo plazo Yo mismo, pues yo un consejo que les daría a todos ustedes es que antes de invertir siempre es importante formarse y aprender sobre el tema. Es un sector o invertir es una filosofía, un estilo de vida que conlleva eh, aprender mucho y leer todo lo que puedas antes de empezar a invertir y tener una base sólida de conocimientos. A ver, yo les diría que las inversiones en bolsa son eh, inversiones exactamente iguales a las que, la, que la, la gente hace en la vida real, ¿no? Cuando, cuando tú montas un negocio, eh, un bar o cualquier tipo de negocio, pues buscas eh, una rentabilidad sobre un dinero que tienes que invertir, ¿no? Eh, pues la bolsa es lo mismo, ¿no? Es fácil, las compañías que cotizan dan muchísima información trimestral, semestral, los, los informes anuales... Y, y es fácil de, de ver con un poco de trabajo si una compañía es rentable o si una compañía no, no es rentable, ¿no? Entonces, eh, como ha dicho Daniel, hay que, hay que formarse un poco, tener algunos conocimientos, tampoco muchos, ¿no? Como con unos conocimientos básicos puedes, puedes funcionar y luego, pues, eh, en las memorias de las compañías, pues, sacar la información e invertir en compañías eh, de calidad, ¿no? Y yo... Bueno, yo solo les añadiría a todo lo anterior, que esperen a invertir, a tener una cantidad que puedan invertir a largo plazo, que, que no entren y salgan en el mercado, porque tiene la bolsa, tiene el tema de que es muy fácil entrar y salir, pero que no no vendan una compañía a no ser que haya ocurrido algo que haya cambiado su valor y que vayan comprando las inversiones o los, los productos cuando estén convencidos, porque lo más difícil de hacer, bueno, esto es imposible, es lo que llaman market timing y es mejor esperar a entrar y quedarse que no estar entrando. y Bueno, pues muchas gracias por su atención y agradecemos su confianza. Hasta la próxima.